una mente clara, para esto voy a tomarme solo un minuto, voy a dirigir mi atención hacia adentro y observar mis pensamientos, en silencio, cada pensamiento, los pensamientos son como una ola suave sobre la superficie de un lago, dulcemente Voy a hablarme a mí misma. Yo soy como ese lago, profundo, tranquilo. A medida que mi mente toca la tranquilidad, permito que la calma me inunde, aclarando mi mente, haciéndome volver hacia mi verdadera naturaleza pacífica y permito que la paz fluya en mis acciones.